¿Su organización es incluyente? ¿Cuenta con servicios y productos accesibles para la población sorda? Contar con un intérprete de lengua de señas disponible de manera virtual es un ajuste razonable para el acceso a la información y la comunicación de las personas sordas. Con Servir encontrarás disponibilidad inmediata de intérpretes, calidad y satisfacción del servicio, respaldo de FENASCOL, entidad con más de 35 años de trabajo en inclusión y accesibilidad, Soporte técnico garantizado Adquiere servir a precio del 2020 Promoción vale hasta el 28 de febrero del 2021 Si lo compras antes de esta fecha Lo adquirirás a 5 ,350 pesos el año Y cada usuario 252 ,500 pesos Contáctenos 321-223-4986 La accesibilidad, un compromiso de todos